Campeones de League of Legends en 10 segundos Udir, te se usa una habilidad puedes reactivarla la tiene mejorada Gana velocidad de ataque o genera estos rayos Se pone un escudo, se pone un escudo más grande Corre, te pega y se sea Y cuando corres es imparable Hace daño alrededor de él o suelta la tormenta Si querés que tu campeón favorito se haga en un video escribe en los comentarios